Ay, la verdad que me siento como re vacío, como que me va a faltar algo <risa> Porque esta serie a mí me gustaba mucho Ay, Pero bueno Es lo que hay Yo solo quiero seguir viendo más de mis actores Porque amo, amo a Time Ay, todo se termina, todo tiene un final <risa> ¡Ay! ¡Ay! la carita de de Ay, el cuerpazo de New Ay ay Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Qué difícil hacer esa escena, besarse así, ¿no? O sea, nunca me decía así abajo del agua, pero eso ser bastante complicado. ¡Qué hermoso! ¡Ay! Morí de la hermosura que fue eso. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, fui tan bello! ¡Tan bello! Como re rápido y re conciso y re fácil <ríe> O sea, después de tanto quilombo Toda la serie peleando, toda la serie mintiendo Toda la serie, todo para los ojete Y en dos segundos se reconciliaron. <ríe> Ay, la puta madre Ay, pero fue de ello. Estuvo bueno que se reconcilien rápido, es como, ya fue, basta, ya no estuvimos peleando toda la serie. Basta, reconciliemos no, amemos Re, no. re, re, re reacciono. Hola gente bella, bienvenidos a una nueva reacción. Por fin salió el episodio 12 de Dark Blue Kiss, el último episodio, acá se nos termina la serie. En general creo que la serie estuvo muy bien. Fue bastante frustrante en muchos sentidos Sé que mucha gente estaba muy decepcionada con la serie Como que no era lo que esperaban Pero sinceramente yo no puedo no querer esta serie Yo amo mucho el Tiny New, amo mucho esos actores Me encantó eh, todo lo que tuvimos de Spot y Fluke Me gustaron mucho esos actores, me gustó mucho esa parejita Así que ya llegamos al capítulo final <risas> Ay, Pero bueno, esperemos que en el futuro tengamos más Tiny New No sé, tal vez... Se ve complicado, pero todo puede ser una vida. Potflu, tal vez sí llegamos más. Bueno, hay que ver, hay que ver qué nos depara el futuro. Así que simplemente empecemos con este capítulo final. Ay, salió a defenderlo. Ay, Ay está el lindo, Tai. Ajá, su amigo. Tanto que esperamos esto Voy a morir de la emoción Ay, sí, sí, sí, sí Ay. Qué genial, qué genial esto Muero de la emoción ¡Ay, qué genial! ¡Qué buen mensaje! Me encantó, me encantó. O sea, están metiendo el ciberbullying ahí de una forma muy correcta porque... ¡Uff! ¡Le va a caer sí, a Me gustó no mucho que pusieran eso, que Pete dijera eso porque eh, es muy importante ir dejando en claro eso del hate en las redes sociales y, y, y cuando se pasen rumores o noticias sobre personas y cómo eso puede lastimar a alguien. Entonces está buenísimo que lo pongan así. Ay, sí, sí, sí, que se arreglen de una vez. No, obvio que no. Ay, por favor, que tengan un buen reencuentro que no se cague todo de nuevo. Por favor, lo estoy pidiendo. Por favor. Ay, qué emoción. Que todo salga bien, por favor. Que se arreglen. Es el último capítulo, basta. No nos den más malentendidos y cosas feas. Ah. ¡Qué genio el padre! ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Es un genio! <ríe> Quiero padres así ¿Dice su es nombre? Ay. Era hora, era necesario que le hiciera un... ...coso con su nombre, un delantal con su nombre Claro, o se están trabajando, ubíquense <risa> Los amo <risa> Ay, son lindas estas así como puras Así divertidas y re tranquis Después de todo el estrés que nos dio esta serie Ay, están juntos y ellos ya saben que están juntos O sea, básicamente están oficialmente con sus novios y sus padres. ¡Qué hermoso! Ay, ¿dónde está esa escena así? Ay, qué hermoso. Ay. Después de todo el estrés que nos dio esta serie, en el último capítulo nos dan... Escenas hermosas. No, podrían haber dado eso antes, pero bueno. ¡Ay, sí! ¡Ay! Sí, sí. sí. ¡Ay, qué hermoso! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Ay, qué hermoso! ¡Me encantó! ¡Me encantó esta escena así! ¡Tan! ¡Tan natural! ¡Ay! ¡Son demasiado tiernos! Esto también está buenísimo. Está buenísimo que, que muestren este punto de decir: cada uno tiene derecho a decidir cuándo salir del closet o no. Como que. Slam fue a buscar su. No sabés si no lo dejaba ir de ninguna manera. O sea. Con tal de dormir con él se iba a la pieza de su hermano <risa> ¡Qué hijo de puta los amo los amo estos tres va a terminar siendo un trío ah. Qué sexy que son. <risa> Ay, Dios, son hermosos. Trash, le cortaba toda la cara. <risa> Ay, es tan lindo que puedan tener reírse así juntos y estar así juntos. Es tan lindo. No. Ay, son tan tiernos así. Esto como cuando muestran su vida diaria y que todo está bien. Es hermoso. ¿Por qué la serie no puedo ser así? Toda la serie. O sea, pusieron todo lo más hermoso en el último capítulo, maldita sea. Ay, qué tierno todo. Creo que valió la pena ver toda la serie para ver este capítulo final tan lindo. Para... felices por eso es re lindo que se puedan decir novios enfrente de todos y que todo esté blanqueado y aclarado blanqueado tanto <risa> ay qué lindo ¡Ay! atrás filmando <risa> ay qué bueno que todos lo acepten así <risa> no se pasa acá boludo no, porque Después de todo lo que pasó tiene el tupé de burlarse de todo eso. Ay, ya llegamos a la última parte. Dios, se pasó tan rápido este capítulo y como que... Tiene, tuvo tantas cosas lindas y, y es como... ¿Por qué no tengo más capítulos así, malita sea? ¿Esta canción era de Two Moons? Creo que era de Two Moons, ¿no? Ok, estaría viviendo en la casa de Pete, básicamente Cao ya está instalado en su casa ¡Qué hermoso! ¡Qué linda! ¡Ay, basta, Pete! chupones mutuamente ay que tiernos ay me encantan todas estas escenas tan tiernas después de todo lo que sufrimos ay me fascina me recontra emociona ay son tan lindos <ríe> sabre si ser novias o no ser novias Claro, los que se pelean se llaman... Lo puso contra la espada, de la pared. Qué buena forma de hacer que otra persona se vuelva a tu novio. Qué hijo de puta. No quiere admitir que es su novio era puta madre. Y era una tanga o algo así. <ríe> ¡Qué genial! Yo sabía que te tormenas a juego. solo con la vida, hay que regalar remeras así no va a quedar otra la otra persona va a aceptar definitivamente que tierna la puta madre qué buena pareja esta de San Mork la verdad que se ganaron la temporada con todos los momentos lindos que tuvimos y todo o sea me encantaron, me gustó mucho ojalá tengamos más de ellos, no sé no sé si una ternura ay sí pasaron del amor del odio al amor así hermosamente ay porque son tan tiernos <ríe> nunca <ríe> nunca va a parar de coquetearte Posiciones. eso está bueno <risa> Qué linda. o sea y está bueno porque todo esta mierda que pasó como que reforzó una banda la relación de ellos o sea reforzó una banda la relación así que es como que va a ir todo re bien en el futuro es muy poco probable que vuelvan a tener problemas porque están re firmes en su relación todo le está yendo bien en el trabajo y en todo, ay, me encanta. Yo me había puesto re mal con todo lo que le había pasado a Kao en el capítulo anterior. <ríe> ay, son tan tiernos. Qué hermoso, qué buen capítulo final. Ay, ¡Qué lindo! ¡Ay! Terminó. Terminó. Ay, no puedo creer que terminó. De... De... No puedo creer que terminó. ¿Qué voy a hacer con mi vida en este momento? ¿Qué voy a hacer con mi New? ¿Qué voy a hacer con mi Potluck? ¿Habrá? ¿Sacarán algo más después de esto? No creo. Pareció muy final. Tal vez, la, tal vez hagan algo más con la pareja de son Mork. Porque creo que pegó mucho y tal vez hagan algo. Pero sinceramente no creo que hagan mucho más con Pitcao, Porque ya hicieron bastante. Me parece muy raro que hagan otra serie. Tal vez sí, tal vez hagan una especie de continuación. Pero creo que quedó todo muy bien cerrado como para que haya algo más. Me gustó mucho el final y esto que estaban diciendo de las relaciones y qué sé yo. Porque básicamente la serie se trató de eso. Se trató un poco de de cómo al ellos tener una relación secreta que nunca blanquearon como eso trajo un montón de problemas e inseguridades en los personajes así que estuvo muy bueno ese final así como como hablando de eso justamente de estar en una relación y, y y cómo vive cada pareja su relación y qué pasa cuando le contás a los demás o cuando no les contás a los demás en ese sentido estuvo muy bien verse el final y la reflexión Ay, fue un capítulo tan lindo O sea, me hubiese gustado tener muchos más capítulos así en la serie Porque la verdad que Pueden hacer un capítulo copado, hermoso Con un montón de cosas lindas ¿Por qué no hicieron antes más capítulos así? Está bien, tuvimos escenas lindas y cosas lindas en, las, en el resto de la serie No digo que no Pero este capítulo se lució Tuvo todo lo lindo que puede tener ¿Y cómo puede ser que no tuvimos más capítulos así? Eso es una pena, digamos Pero me re gustó la serie Ay, Así que bueno ¿Llegó al final? Me gustó mucho esta serie. Muchísimo.